Me ha pausado ¿eh? el listing. El, el ya ha dicho: Te has parado. Pause. Llevo 56 metros ascendidos, un kilómetro 15. El 7 minutos 19. Qué pasada. Bueno, pues la salida. Este también se me ha pausado. Ni se aprecia el, el polar. 7 minutos. 1 16. Va igual. Va igual. Idéntico. Bueno, pues. A lo que vamos, mira, mira cómo llevo el móvil, aquí va súper bien, porque por ejemplo, ves, cuando quieres, aquí tienes todo, espera, que, que no se vean los whatsapps. <ríe> bueno, ahí hay pantalla normal. Pues veis, tengo aquí no he limpiado la pantalla, pero va muy bien, porque en un momento pues puedes entrar a whatsapp, bueno, donde quieras, normalmente a los whatsapp para revisar o contestar mensajes. Va súper bien, es impermeable, se mueve un poco, pero bueno, no se cae, va súper fuerte, no se cae. Tiene otro anexo que le pones aquí una pieza para que haga pero es que eso no haces es como un ruidito y más peso y tontería tontería así que no le pongo nada aquí llevamos la cámara de repuesto aquí dentro aquí llevamos la cámara de repuesto las herramientas la lucecilla y ya está poca poca complicación hoy no hemos venido con las mallas bueno con los perneras para eh, para compensar un poco el frío, que en realidad no hace, pero es que como nunca lo sabe, está mucho en invierno y a veces sí que mete frío. Sobre todo la parte de bajada, que es bajada, bajada, bajada, bajada, hasta luego una subida final, más o menos. Eh, pues bueno, ahí te embalas y por eso llevo esto, para luego subirme las orejas, y, en fin, un poquito, y luego un poco más protegido, ¿vale? Y ya está, así que nos vamos. Eh, voy en realidad, voy ahora con calor, pero es que sé que luego paso frío. Luego en otros momentos paso frío, entonces prefiero llevar eso un poquito algo que me tape un poco el cuerpo, y, y luego esta que me vale para una térmica normal de, de correr, que me vale para para lo que es el bueno, para el vientecillo normal, ¿no? Vale, pues seguimos, ¿vale? Venga, vamos a colocarlo aquí en el casco y vamos a hacer 30 kilómetros, 30 o no llega, ¿vale? Ya está, muy tarde. Siempre paso por aquí, <risa> Me gusta pasar por aquí en vez de por ese trozo de asfalto. De vez te que quedas un poco encajonado y con los coches. Y siempre hago esa subidita y ya paso por aquí. Pues ahora nada, un kilómetro poco más de asfalto. Y luego nos metemos a la montaña de nuevo. Fijaros aquí los amigos que tenemos, fijaros. Y ya se va, dice, dice, dice. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un gallo. Este se ha escapado de algún gallinero, se ha escapado y está aquí de fiesta, dando una vuelta al sol. ¿Qué pasa, chiqui? Este es grande, tiene polones. Pues debe haberse escapado de, a lo mejor de esta casa, pero esta casa tampoco, está vacía nuevamente. No hay gente, o sé sea que... No sé, pero el tío está ahí. Súper... Las bolas de vida arriba y ya está a ir haciendo aquí ya esta cuesta un poco más bueno pues sí, como os decía estoy saliendo un poco de un poco de gripe y me tirando lo bueno es que no más fisio sí que tengo mocos pero no más fisio eso es lo importante Mientras no te afises todo va bien. Venga, otra vez de pie. Porque viene el 4, ¿eh? Si meto el 2 puedo ir sentado pero depende de cómo quieras entrenar vamos a meter el 3 pues si quieres subir sentado o quieres subir de pie pues te metes un piñón o dos más largos si quieres ir de pie bueno, subimos con el 3 habría que subirlo con el 2 o con el 1 sentado ya está, depende un poco para qué queremos que nos sirva la bici, si queremos que no nos sirva para nada de correr, vamos sentados, ¿eh? y si queremos que nos sirva para correr, pues las hacemos de pie, porque se parece más al, al movimiento del cuadrices cuando subes una cuesta, que en pocas palabras empujas hacia arriba, con más de pie sentado la fuerza es diferente no corremos sentados corremos de pie siempre ¿no? entonces si quieres que la pierna se ponga fuerte para correr mejor ciertas subidas lógicamente no vamos a estar todo el día de pie pero ciertas subidas hacerlas de pie para darle fuerza al cuadrices menos cadencia y más fuerza ahora vamos sentados pues ya está pero si se pone alguna subida fuerte, que pide de pie, pues en vez de hacer un mucho molinillo, pues subimos de pie. Siempre que no haya mucha inclinación, porque cuando hay, se me baja una pernera. Cuando haya, cuando hay mucha inclinación, no puedes subir de pie porque no tracciona la rueda. Se te resbala la rueda de atrás. Entonces eso puedo hacer en ciertas, y cuando son muy fuertes hay que subir sentado a molinillo y ya está y casi se te levanta la rueda adelante bueno tengo batería se va recuperando es que lo he cargado en el último momento la Sony mira veis se va bajando la pernera una llevo por dentro va bien y la otra siempre se me baja no sé por qué bueno el rodamiento que tengo fastidio, si no me equivoco, es el que está detrás, ahí dentro del bueno, justo ahí, ¿eh? ahí en ese lado. Este está bien, este en principio está bien. Si no me equivoco, luego ya lo miraré. Y bueno, va bien. Como podéis comprobar cuando queráis decir, hostia, cómo tengo los rodamientos, están bien o mal. Pues mira, levantéis la rueda, a ver si lo puedo hacer porque sin manos, levantáis la bici el peso y probáis algo. A ver, veis ¿Ves que gira gira bien no No se para no veis ¿Eh? está bien ¿eh? ¿Eh? fijaros que como rueda ¿eh? rueda bastante bien bueno también os puede pasar que no ruede porque toca el freno puede ser las pastillas de freno también es una cosa bastante habitual que roce algo algún freno alguna pastilla bueno pues aún así el rodamiento yo lo engrasé pero está tocado, está tocado, ¿vale? O sea, si tú lo mueves, vibra un poco, ¿no? Se nota como rugosidad. Y ya veis que gira bien, pero bueno, ya es aquellos que pedí en Aliexpress. Y hasta vale 1,8 euros cada rodamiento. Son... Eh, me están llegando avisos y no sé si es que tengo las notificaciones o que... bueno. Eh, me llegan aquí en el listing, ¿eh? En el listing, ¿eh? Es que es una pasada el móvil, el... El relojcito es, es modesto, pero tiene un poco de todo. Bueno, pues eh, nada, en Aliexpress sale 1,8 euros cada rodamiento, ¿vale? Y está bien, compras 5 de golpe, viene en parte 5, en, eh, viaje gratis, envío gratis, y sale por 8 euros y algo 5. Está súper bien, entonces ya pues con eso, pues ya otro día que se me rompe del otro lado, del otro lado me suena o tal pues lo cambio el del otro lado, ¿entendéis? o sea, pero bueno, ya habéis visto cómo gira la rueda va bien porque lo engrasé, lo desmonté, lo engrasé o sea eh, lo, lo, y le hice el mantenimiento, ¿no? pero está tocado, está tocado ya de, de tiempo así que lo cambiaremos ya está, así que venga vamos a seguir voy pasando una calor, ¿veis con sudo? voy pasando una calor, pero es que luego en la parte de bajada la parte de bajada aquí, todo esto para antes y otro, otro trozo más para allá, cuando empieza a bajar y a la sombra, ahí te hieras. Entonces, más vale pasar calor en algún momento. Y, ¿Ves? Y yo uso estos, estas manetas, ¿ves? Ya están un poco hechas polos, Las manetas son muy baratas, son de espuma. Ahí van muy bien las de espuma, ¿veis? Y este es el cambio. Va, va muy bien. El cambio, subes o bajas, va cambiando aquí el cursor. lo está muy demacrado ¿eh? ya está súper gastado las piezas y todo pero bueno va bien ¿eh? es muy rápido me gusta me gusta y esto va bien porque para escalar para arriba te agarras aquí es como si fueras en los escaladores de una bici de montaña de carretera igual que si fueran los escaladores va muy bien cambia la posición va ves pues y aquí tenemos los los reventados los ves tan reventados los pobres tienen juego ves ves el juego que tienen los bien grasando pero fijaros el juego que tiene, veis el juego que tiene. Pero a ver, son unos pedales que no vas a encontrar ningunos que pesen lo que estos, no vas a encontrar ningunos. Son carísimos, son de titanio. Me venían con la bici cuando la compré la bici al otro chico. Y, y entonces no vas a encontrar ninguno que nuevo, si no te gastas unos 200 euros más o menos, eh, que pese tampoco. Entonces, pues mientras giren, mientras giren, giran, ¿sabes? Yo le voy metiendo grasa de vez en cuando y ya está. Mientras giren, giren, giran y ya está. Sí. Bueno, creo que tengo poca batería eh, Bueno, tampoco tengo mucho tiempo de grabación Pero bueno Resumiendo Nos hemos encontrado un perro bueno, una chica estaba vigilando un perro Que, que no cruzara la calle La carretera y, y ya lo he visto yo que estaban ahí pendientes Del perro Y le he preguntado, ¿qué está perdido tal? Y bueno, al final Eso, ella deducía que estaba perdido ...otro hombre también estaba por allí... ...al final ha cogido para un camino que conozco... ...que para este camino... ...digo, entonces seguro que es de una casa que yo conozco... ...como un terreno vallado... ...que tiene muchos perros... ...y sí, lo hemos estado vigilando... ...le ha un poco de pan bimbo que llevaba yo... ...se lo ha comido... ...tampoco tenía un hambre exagerada... ...y... ...y sí, sí... ...se ha metido por algún rincón de la, de la valla de la reja pero voy a subir esto y ahora hablo que esta cuesta un poco más y Espera, me paro y he hablado mejor y así veo como vamos de batería que se me va a quedar corta pues una ratita pues nada, eh, al final el perro tiene su casa y bueno, su casa, como un terreno sin casa, como unas chabolas. y hay varios perros y ahí está pero al menos nos hemos asegurado de que estuviera el perro bien entre comillas se ha metido por algún lado de la reja o algo y se ha vuelto a meter, lo hemos visto desde lejos y ya está, confirmado, así que iba a ir por otro sitio, pero al meterme en esta carrera digo, bueno, si este me lo conozco igual pues voy para arriba, así que nada mientras entretener por aquí ya me voy que he perdido mucho tiempo y tengo que estar astreo por ahí en casa. Así que nada, no, voy a subir un poco más para arriba y me doy la vuelta. Y ya grabo muy poca cosa. Bueno, cerramos conexión, despedimos conexión. Me quedo subiendo esto y me queda margen 5 minutillos, así que subiré y bajaré un poco más. Esta para arriba y para abajo y ya está esta tirarita que es relativamente floja, relativamente... Y ya está, y cortita. Vale, así que hay muy poca batería ya. Y esto es lo que ha acabado el día de hoy, 24 de noviembre, diario de BTT. Poquito, tampoco así, muy poca cosa. No se sé, han salido unos 27 kilómetros o algo así cuando acabe, y unos 700 positivos. Y ya está. Llegamos arriba y otra vez para abajo. Ya está. ¡Hala! Repetimos. Y se baja, eh. Además son tonterías. No es lo mismo subir que bajar, eh. Venga, otra vez para arriba. Al, un poquillo ahí. Al 3, buena cadencia. Y ya está. Pues venga chicos, hasta la próxima. Adiós.